Bueno, este es mi primer largometraje y ha sido un proyecto el que he tenido que, bueno, que estar pues, pendiente de, de diferentes cosas porque ha sido desarrollado en medio de la pandemia y bueno, no hemos podido estar intercambiando mucho directamente los especialistas. También hemos, nos hemos podido reunir poco, hemos estado trabajando a través de las redes, de WhatsApp sobre todo. Esto ha hecho que el trabajo sea un poco diferente en ese sentido en cuanto al tema de la edición, es la primera vez que me sucede. Pero bueno, hasta ahora todo ha ido fluyendo bien. Pienso que es muy importante el tema que está abordando. Es un acercamiento al tema, plantearlo, presentárselo al público, que ilustre desde algún aspecto las pues, realidades que, que existen, que hay que verlas, visibilizarlas. El material a lo largo de, de, de todo lo que va narrando pues tiene diferentes momentos con diferentes tensión dramática donde ocurren cosas distintas, desde escenas más cotidianas de pláticas entre amigos tal, a escenas de más actividad, violencia, pues ocurre un secuestro, y entonces bueno, eso ha sido diferentes cosas que hemos tenido que manejar desde el punto de vista de ritmo Y bueno, pienso es que en general la película tiene un ritmo bastante arriba, las escenas se van sucediendo con bastante dinamismo Es una película que se muestra con, con una visualidad y pues desde la forma en que fue concebida es bastante dinámica el trabajo me ha gustado mucho, veo el resultado que va quedando, que está bastante bien, yo estoy contenta. Siempre uno piensa que hay más cosas que se pueden hacer, que bueno, que, que se le pueden agregar más. Es decir, yo creo que uno no, nunca está satisfecho, eso se, se dice siempre. Porque bueno, uno si sí lo ve críticamente, que es como uno debe abordar los trabajos siempre, siempre hay aspectos que uno puede mejorar.